Me gusta la idea esta de crear este consultorio así que os dejo este correo por si me queréis enviar vuestras dudas vuestros problemas etcétera y hacer un vídeo de ello porque he creado el correo porque es más anónimo y más personal yo entiendo que en los comentarios lógicamente bla bla bla porque se os localiza con el usuario de YouTube así que pues con este correo solamente lo leo yo, yo. y no voy a decir ningún dato más si queréis un monte pues le ponéis y ya está bueno lo siguiente y pues vienen a, a hablarme a mí y a pedirme consejo y esta chica me dijo quiero hablar contigo porque tú me transmites la, la energía, la calma que necesito y yo pensé escaso. Así, cuando te lo digo de Como yo Vino Un compañero de trabajo Y todo pues muy bonito ¿No? Va a verla la, Habla por whatsapp Por messenger Oye a ver si quedamos Bla bla bla Total Ella se enamora de él Empieza a quedar con él A quedar A quedar lo que implica una relación completa de pareja bien el problema que esto lo he sabido ahora que me lo ha contado ella es durante que estoy cansado, es que mañana trabajo, es que, es que, es que, es que, es que. Partimos de que el tío es francés, no es español. Y algunos franceses tienen un carácter un poco difícil. Pero bueno, hay algunos que aunque de vacaciones uh, es que no sé es que tal bla bla bla una vez que se consiguieron ir de vacaciones le llaman por teléfono le dirían oye dónde estás o con quién y tiene los huevos de decir delante de ella nah, estoy eh, estoy de vacaciones aquí solo necesitaba tiempo la cara de ella fue de hola, no estás solo te da vergüenza estar conmigo varias cosas y ahora, ya que ella por fin se ha plantado un poco llega este ser y va con otra chica a ver la, el pueblo que ella decía a ver la zona que ella decía se va de fiesta eh, se emborracha y, y me parece perfecto, pero a mi amiga la duele un montón de... durante De tiempo primero porque es así vale cuando pedasteis todos hemos tenido peleas y tal pero él se ha dado cuenta que cuando tú te enfadas con él y él viene sabe, pero intenta aprender. Pues en cuanto él viene llorando, ¿tú qué haces? Enseguida vas, enseguida le perdonas. Claro, él se ha acostumbrado a eso. Ahora, cuando tú te enfadas, él intenta venir llorando, pero ya no hace tanto efecto y eso le jode. Y claro, ahí es cuando empieza ya el, eh, pues me voy a este sitio con otra, pues me voy de fiesta con tal, como para, no sé si lo hace por castigar, por um, decir, eh, mira, que me da igual. pero veo que es una tras otra tras otra coged un folio o dos o tres o un cuaderno y escribid de vuestro puño y letra no me vale de ordenador tenéis que ser vosotros escribid lo que pensáis lo que os ha hecho eh, las faltas que ha tenido y si acaso Cosas buenas. Las cosas buenas serán esto. Los fallos, las mentiras, eh, el sentirte que vales una mierda, va a ser esto. Y cuando empieces a escribir, al menos en mi caso, era mi letra normal, redondita, tranquila. Acabé escribiendo con una letra de médico estricto a recordar el daño los malos momentos tu letra va a cambiar va a ir mucho más rápido vas a querer escribir a velocidad interestelar porque ahí estás desahogándote contigo mismo estás sacando todo lo malo que tienes dentro y cuando digas acabé coges el folio y lo lees una y otra vez pero a la primera ya te vas a dar cuenta que es una absoluta pérdida de tiempo estar con una persona así y lo vas a ver, te vas a dar cuenta y seguramente llores de impotencia y de rabia de no por la otra persona sino por ti porque has permitido que te hagan este daño porque tú si eso lo hacen a otra persona no lo ibas a permitir y lo has permitido contigo mismo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es una ejercicio muy bueno. Yo cuando lo hice, ya digo, eh, me ocupó un folio por las dos caras. Lo leí. Re que te leí y lo quemé. Soy un poco piromana en este aspecto. en plan un rito lo mismo, ya has hecho un ejercicio anterior ya sabes lo que te puede venir ya estás preparado o preparada lo que me has contado no es tu problema como tal, en la pandemia un ejemplo que le pasó eh, teníamos cierre perimetral no podíamos salir de comunidad autónoma ella vive en una y él vive en la mía pues ella ¿por qué no vienes? ¿no vienes porque no me quieres? ¿por qué no vienes? y él dijo es el mismo camino. Yo voy, que tú vienes. ¿Por qué no vienes tú? O sea, es muy fácil echar la culpa a, a otras personas cuando tú puedes hacerlo, pero claro, si no te interesa, pues a eso vamos. ¿Qué más le dijo? Uh, se está sacando un, un curso, le está por esta razón he rechazado un trabajo que yo lo entiendo porque yo lo he hecho he rechazado un trabajo por acabar unos estudios que sabía que a la larga me iba a beneficiar más bueno pues ella como diciendo es que rechazas cosas es que no tienes un futuro es que no ves un futuro conmigo, no quieres conmigo yo le dije, vale para vivir juntos hay que tener dinero para tener dinero hay que trabajar ese trabajo iba a durar seis meses y se acabó con este curso puedes tener trabajo de por vida tan difícil es tener un punto de paciencia con tu pareja un apoyo un confío en ti ¿sabes que sí? dejado vale, yo le dije no es culpa tuya tú has hecho todo lo posible por ella pero si se ciega si se encierra y te echa la culpa una tras otra tras otra ¿qué quieres hacer? no vas a estar ahí latigándote tú cuando no es cosa tuya Gracias. Right objetivo eh, ya volvemos me parece un poco hipócrita, frío disputa eh, ya digo, es mi opinión vale eh, no sé si, si estará bien si estará mal pero es lo que yo veo y parece ser que, que funciona lo que los digo hasta Okay. Es más...